El avión ya está que despega Y ustedes no lo pueden ver Porque el brillo del que está dentro a todos los cegas, Esta real ya no se juega Estamos al 100 ya subieron la mega Y este año el y pega porque pega Estamos dando rafagazo. En el estudio ahora me paso Ya no pienso en rumba porque eso es atraso Hijo de puta no traten de derviarme el paso Porque mi combo se pica y te encienden la cocotazo Ustedes siguen roncando Que mientras tanto yo sigo sumando Gracias a Dios la vuelta se está dando Para los que no apoyaron porque no estaba sonando y puta, no quiero verlos llamando, ya se me subió la nota. En la movie se me nota. Yo tengo todo nuevo, menos los viejos se bota. En mi combo son leales, ninguno ha salido. chota tengo mucho en efectivo y no transo con gota a gota. Ustedes tiran la mala y yo tirándole la buena. Los dobles cara, ese nombre a tu combo le suena. Sus palabras más falsas que sus cadenas. Y sus patos de lealtad son más falsos que los te amo de su nena y me dan pena. Ya están montados en una escena. Que para ayudarme a mí tengo que darle la malas y en las buenas yo los veo y digo que ser bueno no valió la pena por la plata baila el mono y a ustedes los veo bailando por eso me decepciono por mis panas hago lo que sea no los abandono los dios saben cuáles son por eso ni los menciono ey el y papi desde la torre esa es ya yeah. dímelo jp in el kaiser dímelo a vincho eh, dímelo kiki sabrosito y Chileno, o más leal usted San enja.